Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Damián Rosso Villarreal, acá en compañía de mis colaboradores, brujos también, hechiceros, espiritistas, conocedores de las artes mágicas, estamos acá brindando la solución a todas las personas, a todos esos problemas sentimentales que puedan tener en estos momentos, nosotros no sabemos cuál es su problema, no sabemos si el problema que usted tiene en este momento eh, los haciendo sufrir, la solución está en nuestras manos. La solución está acá, en el Templo Mundial de la Hechicería. Yo personalmente, eh, superviso todos los trabajos que llegan acá, absolutamente todos. Obviamente, por la cantidad de trabajos que llegan acá, al Templo Mundial de la Hechicería, obviamente no tenemos eh, espacio o cabida para que yo eh, los supervise todos. Por eso tengo un grupo de colaboradores, que más adelante les voy a mostrar, todos los colaboradores que tengo acá en los altares, que están pendientes de su altar, están pendientes de sus fotografías, están pendientes de sus arabandas, de ese trabajo de magia negra, de ese trabajo eh, de magia blanca, de todos los trabajos que son encomendados para nosotros. Tenemos un vasto grupo de colaboradores que nos ayudan a resolver todos esos problemas. Eh, Recuerden mi número de whatsapp el 315-630-4823 o el 320-696-2816 me encuentro en Colombia si usted me quiere contactar no me contacte por redes sociales no responda nada por Instagram, no responda nada por Facebook las redes sociales es solo como un medio de publicidad para mí para darles a conocer a ustedes los servicios que prestamos y la eficacia y la prontitud de nuestros servicios no insistan escribiéndome por Instagram que eso nunca va a pasar Nunca les voy a responder. Mi nombre es Víctor Damián Rosa Villarreal, el santo hechicero, espiritista y lujo dibujo más reconocido en América Latina. Atrévete ya y déjate sorprender.